¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. Gonzalo ¿Y ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. ¿Antes de venir al dentista te daba miedo? Me sentía como nerviosa. Ya. ¿No me daba específicamente miedo? Ya. ¿Qué te habían dicho sobre el dentista? ¡Qué terrible! ¡No! <risa> ¿De ¿Verdad? ¿Unas cosas malas? O sea, como para que... Era suficiente como para que me diera miedo, pero como que no, me... no tenía miedo, tenía nervios. Muy bien. Eh, ¿Qué fue lo más terrible que pasó en el dentista? Yo creo que lo más terrible es escuchar el sonido de, de una máquina de agua que hay. <risa> Eso fue lo más terrible. Eso fue lo más terrible. Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que te gustó más? Yo creo que la más que me gustó fue el ambiente. Uh -huh. eh, muy relajado, muy tranquilo. Nada, ah. Ah, muy... Ah. <risa> <risa> <risa> eh, ¿Qué le dirías a los niños que le tienen miedo a venir al dentista porque han escuchado todas estas cosas de terribles? Yo diría que las cosas que se dicen no siempre son verdad y... En este este es un caso de eso, uh -huh. que el dentista no es malísimo, sí, es un, un lugar en el que te ayudan con la salud de tus dientes, lo cual está muy bien y es muy genial. Uh -huh. sí. ¿Y aprendiste cosas nuevas? Sí. ¡Qué bueno! Aprendí cómo cepillarme bien bien los dientes. ¡Qué bueno, qué importante! <risa> Muchas gracias, corazón. De nada. <risa>